Buenas tardes y bienvenidos al tutorial módulo 1 para la inscripción en línea. En este módulo cubriré cómo entrar al acceso familiar y los primeros pasos de la inscripción en línea. Le recuerdo que usted debe tener una cuenta de acceso familiar para efectuar una inscripción en línea. Como primer paso, usted debe visitar nuestra página de internet a www.castleberryisd.net. Usted selecciona Familia, Skyward Acceso Familiar. Usted regresa su identificación de usuario y su clave. Una vez que usted ha ingresado, usted será llevado a la página de acceso familiar, seleccione inscripción en línea para el estudiante en particular. Este le llevará a la sección A1, información del estudiante. En esta sección usted está verificando la información que se encuentra en gris. Si hay algo incorrecto, usted debe comunicarse con el campo escolar. Usted puede también cambiar su número telefónico laboral o número telefónico celular. En la parte de abajo, usted selecciona Permitir la publicación del estudiante y luego selecciona el signo de interrogación para más información de militar, educación superior, uso público y uso local. Luego, usted se sale de la casilla de información y hace su selección y completa la forma 1A. Esto le llevará a la sección 1B, Dirección familiar. En esta sección, usted verificará su dirección. Si usted se ha movido pero continúa en el distrito, usted debe traer prueba de residencia al campo escolar de su hijo. Una vez este ha sido verificado, complete la Forma 1B y muévase al Paso 1C, Información Familiar. En esta sección usted verificará su información, número telefónico primario, relación con el estudiante, empleador, su dirección de correo electrónico, usted también verificará su número laboral y su número celular. Una vez esto ha sido verificado, usted completará paso 1C y se mueve a paso 1D, información de emergencia. En esta sección está el doctor de su estudiante, odontólogo, hospital, aseguranza y número de póliza de aseguranza. Una vez esto ha sido verificado, usted completa etapa 1D y se mueve a etapa 1E. Contacto de emergencia. En esta sección usted puede adherir un contacto de emergencia, borrar un contacto de emergencia, verificar números telefónicos, adherir números telefónicos, verificar estado de relación con el estudiante. Usted puede tener un máximo de seis contactos de emergencia por estudiante. Una vez esto ha sido verificado, usted completa etapa 1E y se mueve a etapa 2. Esto concluye el video de entrenamiento del módulo 1, Inscripción en línea del Distrito Escolar de Castleberry. Para instrucciones adicionales, busque el módulo 2, el cual cubre formularios y presentación de registro en línea. Gracias por vernos.